El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Una de las constataciones que vemos hoy en África es que los pueblos africanos se están levantando y superando esa esclavitud que un occidente déspota, unos gobiernos poderosos explotadores y unas... unas Empresas internacionales quieren todavía desarrollar en África, acaparando sus tierras y sus recursos, esclavizándolos de nuevo, como lo hizo la colonización y en la época de esclavitud. El cambio no vendrá nunca, ni de los gobiernos, ni de los políticos, ni de las empresas multinacionales. El cambio vendrá de las sociedades africanas y está llegando, que se levantan y quieren potenciar su propia democracia, sus propios gobiernos y desarrollar y modernizar su agricultura, su pesca. Y están obligando a los, a los gobiernos europeos a procesar los recursos en el propio país de origen. Se niegan a firmar cualquier acuerdo económico con Europa. En fin, que África hoy, a todo nivel, a nivel de desarrollo, a nivel de alimentación, no solamente... Es necesaria, es indispensable para el mundo global. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.